Buenas tardes aquí en México, buenas noches en algunos otros rincones del continente. Eh, estamos bien felices el día de hoy por recibir a Javier Obregón. Javier es un compañero, un amigo, este, que ya desde hace varios años nos ha acompañado en todo el proceso de formación de promotoras y promotores técnicos. En la región es un misionero del software libre y por eso vive en Misiones Argentina. Literal. Este. Y eh, le gusta mucho el mate. <ríe> y bueno, Javier ha desarrollado también uno de los principales aportes, además de, de, de estos esfuerzos por migrar cabezas, ha sido el, el desarrollo de una suite de, eh, de herramientas para radios comunitarias que se llama EtherTix, GNU Linux. Y, eh, y bueno, pues hoy nos viene a contar un poco sobre la ética, la filosofía, los principios de software libre, y en un diálogo que seguro va a ser muy enriquecedor. Entonces, muchas gracias, Javier, por estar aquí, muchas gracias a todos y todos por acompañarnos. Bueno, este, no, por favor, un, un gustazo enorme para mí, Carlos, cuando recibí la invitación de participar, este, la verdad que me puso muy, muy contento. Compañeras, compañeros, este, bienvenidos, eh, bienvenidas. Eh, como bien decía carlos eh, la idea es hablar de, de software libre y en lo personal no tanto de linux por lo menos por ahora la idea es que hablemos de software libre que discutamos el software libre pero discutamos quizás en la segunda parte cuando tengamos una base común lo que les voy a compartir lo que les quiero compartir eh, obviamente no está escrito en piedra, son cosas que se pueden ir modificando con el tiempo, de hecho se van modificando con el tiempo, pero en los últimos, en los últimos años eh, el movimiento de software libre se vio bastante agitado eh, por distintas cuestiones, eh, y muchas veces la, las discusiones eh, dentro del seno de la comunidad la verdad que no era como que no había una base, ¿sí? no, no, no, no se sabe, a veces se mezclan conceptos que espero que hoy queden claros, como código abierto u open source, como si fueran literalmente sinónimos con software libre, este, o privativo, privado, gratuidad, ¿sí? cosas que hoy son algunos de los ejes que me gustaría que, que charlemos, que queden claros en lo posible. Este, como le decía hoy, antes de empezar la grabación, eh, todas las preguntas son bienvenidas no, no, no se queden por favor con dudas eh, si, si son cosas que sé encantado la vida y si son cosas que no sé mucho mejor porque eso van a quedar como, como tarea pendiente ¿sí? para investigación eh, y vamos a ir viendo después espero que podamos seguir en contacto eh, así que ahí podemos ir aprendiendo entre todos y todas este, así que Carlos si podés compartir la la presentación, así arrancamos y nos damos... A ver. ¿Ya la ven todos? Sí, acá ya la tengo sí. en vista. Ya, ya la vemos. Ya se ve. Al pelo. Bueno, eso es una breve, era una breve presentación simplemente. Eh, lo que me gustaría destacar ahí es eh, esas cuestiones de, soy activista de, del software libre. Mm. Mi militancia eh, básicamente va por dos lados. ¿sí? Soy miembro de la red de comunicadores del Mercosur, que es una organización que se originó por acá, por, el, por estos lados, por Argentina, Paraguay, allá por 2011. Es una red de, que por ahí la conforman más este, comunicadoras y comunicadores. Eh, pero como siempre mi aporte va por el lado del software libre. ¿sí? Eh, aprendo de comunicación, lejos estoy de todavía de entender bien las cosas, pero este, yo trato de aprender de comunicación, comunicación popular, y, y compartir con ellos lo que, es la, lo que es las bases, no tanto la técnica, pero sí las bases de lo que vamos a hablar hoy, que es software libre. en eh, La red de radios comunitarias y software libre es, un, es una red de la cual eh, tengo realmente el honor de formar parte, fue una, una locura que, que empezó allá por 2014, 2015, sin darnos cuenta, literalmente. Y, y hoy por hoy es una comunidad muy, muy activa, ¿sí? donde, como el nombre lo, lo, lo dice, tratamos de ayudarnos entre todos para eh, resolver problemas cotidianos en cuestiones de comunicación popular y software libre. ¿sí? Eh, bueno Y como decía Carlos, este, soy el integrador de una distribución Linux que se llama Ethertix, pero eso es una cuestión técnica que no, no, en este momento no, no viene al caso. Ahí están algunos sitios de contacto, ¿sí? Este, mi, correo, mi correo electrónico, eh, mi cuenta en Haber, en Mastodon, en Tox y en Yami. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque obviamente por ahí me dirán eh, cuál es mi Twitter, Instagram, este, Facebook o algo por el estilo. Eh, no tengo, ¿sí? No tengo. Y esto, al principio no me daba cuenta de esta, como era la, primer, eh, la, la primera, no, este, no hacía tanto hincapié en estas cuestiones, pero después había muchas preguntas al respecto de por qué no tenía. Y en, en lo personal me parecía una cuestión casi obvia, pero mm, evidentemente no lo era. Este, vengo militando la cuestión del software libre desde, a ver, mm, mi hijo mayor tiene 18, sigue 21 años más o menos que debo estar en esta cuestión. Eh, y desde ese momento una de las cosas que me llamó fue la cuestión también de la, de la, la privacidad de los datos, este tipo de cuestiones. Entonces cuando empezaron a, a popular estas cuestiones de las redes, eh, de las redes sociales con, eh, más famosas por lo menos, en lo personal no me gustan entonces simplemente no las tengo. Eso no significa que eso tenga que ser así, ni que para ser militante del software libre se tenga que ser así. Esto es simplemente porque por ahí puede venir esa pregunta, ¿por qué no tengo redes, esas otras redes sociales? Eh, pero esto también por ahí puede ser importante porque yo lo escuché en mi época de estudiante, eh, aunque sigo siendo estudiante cada dos por tres, pero digamos al principio con el tema de, a ver, si estás fuera de las redes tradicionales, no vas a tener trabajo, ¿sí? no vas a tener vida social, vas a estar reducido a tu ámbito. Fíjense, como le digo, hace casi 21 años que literalmente vivo del software, no, que vivo el software libre menos, harán 15 años que me dieron la vida puntualmente con software libre, pero en estos 15 años, tengo la fortuna de, de, de que personas como Carlos Vaca me llame amigo, Personas como Peter Bloom, como Maca, este, como Javi de la Cruz, este, los amigos como Eric Huerta, que me recibió en su casa. O sea, me, me ha, sin necesidad de tener redes este, privativas, puedo también conocer el mundo y trabajar en otros lugares y desarrollarme profesionalmente también. Entonces eso también como para que pensemos que no necesitamos, no es una cuestión necesaria estar en las redes sociales privativas. Se puede estar... Y no. Ahora, a ustedes como comunicadores, porque según la lista que me mandó Carlos, veo que hay muchos, muchas radios comunitarias, centro vecinal, este, o sea, hay mucho de comunicación. Entonces, ahí sí, como le digo a mis compañeros y compañeras en, en Red Consul, ahí sí tenemos que hacer hincapié en la comunicación, pero en la estrategia de llegar en todas las redes. ¿sí? En todas las redes tenemos que estar tener, tienen que tener presencia, pero en todas. Esa es la cuestión. No solamente en las de masividad, digamos. sí Pero eso es una cuestión de la, la comunicación para discutir, debatir más adelante. Entonces, ahora sí, Carlos, si podemos avanzar un poquito. y a tratar de hacer más rápido esa, esa parte. Bueno, básicamente tenemos dos temas que me gustaría tratar. ¿sí? Eh, conocer el software libre y cómo aplicamos el software libre. Y el objetivo, fíjense, que es ese, desmitificar el software libre y ver cómo aplicarlo en el día a día. ¿Sí? Desmitificar. Hay, hay muchas cuestiones que damos por sentado o que creemos que es así por una cuestión de conocimiento, digamos, pero esperemos que, que vayamos desmitificando esa cosa. Dale una, una más. Un solo clic, dale, para avanzar. No sé si podrá salir, no importa, no, no sé si podrá salir ese audio, se puede compartir o... O no, ahí en el parlantecito. Sí, si sí lo puedo compartir, no más A ver, Bueno, dame, damos. Ok, damos un segundito, damos un segundito. Eh, la idea de esto era. Este, ¿Este es el PDF, Carlos, o es la presentación? Es PDF. Ah, bueno, está, no te hagas drama. Listo, no te, me parecía, no No te hagas drama, vamos con el PDF entonces. De todos modos, yo le pasé a Carlos, eh, les compartí a Carlos en la nube, él les va a compartir ahora, para, para que lo tengan, esta presentación y los audios que están ahí. ¿sí? Eh, esta pregunta de qué es el software libre, que por ahí puede ser una pregunta básica, digamos, eh, si una de las cosas que pude aprender con la gente de comunicación, cuando se hace una investigación o se va a hacer una nota, aquí a la fuente. Entonces, a lo largo de todos estos años, hay muchas redefiniciones del software libre, de las cuales, eh, y ahí da criterio personal, por ahí no las comparto del todo, eso ya es algo personal, entonces se puede llegar a debate, pero esta cuestión de ir a las fuentes es preguntarle directamente a la persona que creó la idea del software libre, ¿sí? del software libre desde esta mirada. Entonces, preguntarle directamente a Richard Stallman, eh, ¿qué es el software libre? Y de ahí en más discutamos cualquier otra vertiente. Pero tratemos de, de ser coherentes, conscientes, de, de tener un inicio. ¿sí? Porque si no, vamos tirando cosas. Fíjense que en rojo y en grande, dice, el software libre no es un asunto técnico. Es un asunto ético del uso de la tecnología. Porque el software libre es el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. Fíjense esas palabras... Como le digo, esta es una presentación que la tengo desde años. ¿sí? Este, el, audio, eh, el audio lo saqué de esa entrevista que dio en el 2009, aquí en la TV Pública Argentina. Eh, también está la entrevista completa entre el material que, le, que les mando, para que lo tengan, para que lo vean. Entonces, partamos de esta definición para entender el software libre. Fíjense que dice, la primera parte, no es un asunto técnico. Entonces, al principio, cuando estábamos charlando, antes de arrancar, me comentaban los compañeros que por ahí habían hecho sus primeras instalaciones de tal distribución, de tal otra distribución. Carlos me presentó como integrador o creador de una distribución Genulinux, linux Pero si nosotros pensamos el software libre como una cuestión técnica, ahora estamos dando cuenta que es una verdad a medias, o mejor dicho no, porque no es un asunto técnico el software libre, no es algo de informáticos de informática. ¿Sí? Esto no es eh, algo que tiene que, eh, como me dicen en la Red Consur de los marcianos, del software libre. No, no, no. Esto es algo de todos. El software libre es algo que involucra, fíjense la última parte, a la solidaridad social de la comunidad. ¿sí? El software libre no es un asunto técnico, es un asunto ético del uso de la tecnología. Eh, entre tantos, tantos debates, tantas idas y vueltas en todos estos años, es porque se puso la vara ética ¿sí? muy, muy alta, si se quiere. Eh, entonces, eh, es difícil de seguir esa vara tan, tan alta éticamente. ¿sí? No, no, eh, si fuera tan eh, radical el software libre, no tendría que tener un celular, por ejemplo. ¿sí? Y no nos pasa tanto por ahí. Si no trata, hay que pensar el software libre como estas cuestiones. Preguntarnos si realmente lo necesito para, para mis actividades, eh, ¿qué me, qué me, para mis actividades o para la, la comunidad, ¿no? en, en el caso donde nos atañe ahora. Este, ¿Es ético el software que estoy usando? ¿Es ético? O sea, es fácil de usar, pónganle, sí o no. Pero, ¿podría hacerlo de otra forma? Eh, esas son las preguntas que tenemos que hacernos al momento de incorporar tecnología a nuestro trabajo en comunidad. ¿Sí? Eh, que sea software libre no significa que sea bueno. Acá no estamos haciendo un juicio de valor sobre bueno o malo. Eso es para otra cosa. ¿Sí? Eh, no significa que esté bien programado tampoco. Eh, la ventaja es que si es un software que está mal programado, como vamos a ver más adelante con sus libertades, eventualmente se podría modificar para mejorarlo y adaptar lo que necesitamos. Eh, entonces, lo que tenemos que discutir cuando hablamos de software libre, cuando nos juntamos a tomar una, una cerveza o un mate como ahora, y decimos, hablemos de software libre, no es necesariamente hablar de tal o cual distribución, de tal o cual protocolo, de cual o tal plataforma. No, no, si hablamos de software libre, hablemos de cómo usamos la tecnología éticamente en nuestras comunidades. ¿Sí? Y fíjense en la parte del medio donde dice que el software libre es el software que respeta la libertad. Yo cuando empezaba, perdón que haga una eh, en primera persona, pero les comento, eh, yo vengo, digamos, del palo técnico, yo soy informático, me dedico a la informática. Entonces, tenía una visión más pragmática o tengo, que si se quiere, una visión más pragmática de la cuestión. ¿Me sirve o no me sirve? Pero cuando entro en el mundo del software libre hace mucho tiempo, me di cuenta que hay otras cuestiones. Y esa palabra libertad es una palabra tan amplia, que nos gusta tanto a, a tantas personas, pero que muy pocas veces en el día a día, en distintas luchas sociales, sabemos cómo implementarla Y lo que entendí del software libre en su momento, es que, lo que una de las principales cosas que hicieron a mí, humilde entender, es establecer cuatro libertades básicas del software libre. Entonces, si algo cumple esas cuatro libertades, se entiende por software libre. Si no las cumple, no es libre. No, no andamos dando vueltas si es más o menos libre, si es un poco más libre, si es un poco menos. No, no. Cumple las cuatro, es libre. No cumple las cuatro, no es libre. Que no sea libre no significa que sea malo. Para nada. Para nada. Pero el tema, como suelo decir, no sé si el refrán será el mismo, pero por acá se dice que no nos vendan gato por liebre. ¿Sí? Si hablamos, llamamos a, a, a un tequio o a una reunión y decimos hablemos de software libre y de repente empezamos a hablar solamente de, de, de, de, de cuestiones técnicas informáticas, le vamos a dejar afuera a mucha gente que por ahí no es del palo técnico informático y no podría aportar. ¿Sí? Pero desde la visión general sí podría hacerlo. Entonces, esto me gustaría que quede fijo, ¿sí? no es un asunto técnico, es un asunto ético del uso de la tecnología, porque el software libre es el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. ¿sí? Insisto con esto, no es una definición de Javier Obregón, que es un, un simple militante del software libre, es una definición dada por Richard Stallman, que es quien empezó el movimiento software libre. Eh, dale uno, Carlos, por favor. Cuando, como les comentaba anteriormente, una de las cosas eh, que me gustan del software libre es que para atraparme en lo personal, eh, me dijeron, bueno, acá hablamos de libertad y ta, ta, ta, pero está bien, pero ¿qué es libertad? ¿Yo puedo hacer lo que yo quiera? No, por lo menos yo no, yo no lo entiendo hacia la libertad, ¿sí? Este, en tanto y en cuando, ciertas eh, siga ciertos lineamientos... Eh, no voy a molestar a nadie, nadie me va a molestar a mí, y podemos vivir tranquilos en comunidad. Entonces, esa, esa, tratar de vivir tranquilo en comunidad se refleja en cuatro libertades esenciales. ¿sí? A ver, esta parte, tengan en cuenta que eh, el software libre nace en un ámbito técnico informático, por eso se habla, por lo menos en esta primera etapa, en esta primera parte, vamos a hablar de, de, de muchas cuestiones de informático de programación más que nada más que, más que otra cosa vamos a hablar de código fuente pero vamos a tratar voy a tratar de hacer alguna analogía por ahí con las cuestiones de, de comunicación ¿sí? entonces eh, la libertad cero es la libertad de ejecutar el programa en cualquier lugar y con cualquier propósito esa es la definición completa ahí se solamente ejecutarlo Sí, pero la definición completa es ejecutar el programa en cualquier lugar y con cualquier propósito. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo un programa de software libre, se habló mucho a las cuestiones del software libre, nos decía este, militantes, lo más básico y llano, sí, pero desde... Eh, no sé, no quiero usar la palabra, me sale otra, pero nos hicieron mucho tiempo. Talibán, ¿sí? este, extremistas, este, esto, los sectarios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de software libre, queremos hablar de esto. Queremos discutir las libertades, en todo caso, de las cuatro libertades del software libre, y después discutamos las cuestiones técnicas. Y los más pragmáticos quieren discutir cuestiones técnicas, y bueno, las libertades vemos cómo las hacemos. Entonces, la libertad de ejecutarlo, ¿qué significa? Que cualquiera que piense distinto a. Mi ideología, otra palabra a la cual en lo personal le tengo miedo, pero este, en cuanto a mi ideología, eh, ¿Puede ejecutar software libre? Sí, puede ejecutar software libre. Porque, lo, porque la libertad cero le permite ejecutar en cualquier lugar y con cualquier propósito. Ah, entonces el software libre puede, eh, no sé, hacer funcionar una computadora en una escuela comunitaria y también se puede utilizar para hacer una bomba nuclear que destruya al mundo. Sí, se puede. Pero ahí está la cuestión ética de cómo usamos la tecnología. ¿Sí? Ahí está la cuestión ética de cómo se usa la tecnología. La libertad cero nos permite hacerlo. Dale uno más. La libertad uno, sí. la libertad uno es la libertad de estudiar, de modificar el código. ¿Sí? Eh, acá voy a tratar de hacer una analogía. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, me, me, me para, me interrumpe y, y vemos, ¿sí? O, o vemos al final, eh, pero vayan anotando como ustedes quieran. Vamos a, a tratar de hacer una analogía por ahí con las cuestiones eh, de la comunicación, sobre todo en los medios de radio, ¿sí? En la libertad cero decíamos la libertad de ejecutar el programa. Ok, eso pensemos como un audio, el programa que sea un audio, ¿sí? El audio que hacemos, ¿sí? Un informe. Entonces, la libertad cero, desde una vista de, un, de las la personas de comunicación, sería la libertad de ejecutar, escuchar ese audio en cualquier lugar y con cualquier propósito. La libertad uno, sería la libertad de poder editar ese audio. Porque, a ver, quizás este, los compañeros, a ver, quién, ¿de qué radio tenemos acá? De Centro Vecinal, Red de Radio Comunitaria, ¿sí? Eh, Arnaldo Rodrigo, ahí junto a la red, de Argentina Salta. En Salta, eh, Arnaldo hace un informe sobre una situación puntual en Salta y le pone eh, como entrada de ese audio el, la identificación de la radio donde ellos trabajan. Ese audio, si está liberado, si es libre, ese audio yo lo puedo bajar en Misiones ¿sí? y agregarle eh, otro copete modificarlo, achicarlo para que entre dentro de en mi espacio informativo, en mi radio, ¿sí? Me da la libertad, uno, me da esa libertad de hacerlo, ¿sí? O sea, se puede y es legal hacerlo. ¿Vamos bien hasta ahí? Si ¿Sí, vamos bien, adelantale uno, Carlos. Así vamos ganando tiempo. La libertad dos, la libertad de redistribuir. Y acá aparece mucho el concepto esto de Internet. Eh... eh Recuerden que esto es la libertad de redistribuir el software, sí, eh, o en nuestro caso, en el ejemplo, de redistribuir nuestro audio. Este ejemplo que les daba recién. Un compañero en una radio en México hace un informe, lo sube a internet, sí, como estamos muy acostumbrados a hacerlo, pero nunca le ponemos una licencia que viene después de ese tema de licenciamiento. Pero no es que compartimos en internet y ah, ya está disponible a todos. No, no, no. hay Mal que nos pese, nos guste o no nos guste, hay reglas ¿sí? para poder compartir eso. ¿sí? Entonces, la libertad 2 es, es una de esas reglas, y ¿sí? en la licencia, la de redistribuir. ¿sí? Es la libertad de redistribuir ese audio. Yo, lo, lo, el audio lo generan los compas en Salta, yo lo modifico en Misiones, lo toman en, en, en Puebla, lo toma Carlos después se va a Ciudad de México, después en, en, en, que, en Radialistas, en Quito, y lo van modificando. Está y se puede, ¿por qué? Porque está la libertad 2. Y vamos a la última, la libertad 3. Eh, acuérdense que empezaba la libertad 0. Esto viene de la cabeza de un matemático, de un físico, entonces piensa desde ese lado. Por eso 0, 1, 2 y 3, ¿sí? son las cuatro libertades. Y la última libertad es la de redistribuir, Nuestros cambios, nuestras mejoras. ¿Está? Entonces, yo tenía la libertad cero de ejecutar el audio que hizo el compañero en Salta. La libertad uno de modificarlo y pasarlo en mi radio, ¿sí? en Misiones. La libertad dos de ponerlo, de distribuirlo, tanto el original que hicieron en Salta como la libertad tres con los cambios que yo le hice en Misiones. ¿Sí? Estas son las cuatro libertades esenciales. Si a un programa informático, a una fotografía, a un video, a un audio, le faltan algunas de estas libertades, no estaríamos enfrente de algo que sea libre. Y ahí quiero hacer una acotación. Estamos hablando y definiendo las libertades o la libertad desde el paradigma de libertad que propone la fundación del software libre. Estamos hablando desde ahí. Sí, obviamente yo no estoy hablando en representación de la fundación, porque no soy parte de la fundación, simplemente soy un militante, un activista del software libre, que está contando estas cuestiones. ¿sí? Pero es desde ahí de donde estamos hablando. Desde la mirada de libertad que propone la fundación del software libre. Respetando esas cuatro libertades básicas, estaríamos hablando de software libre. Si nos falta alguna de esas, aunque sea una, ya no sería software libre. Avancemos un poquito. Entonces, tenemos ahí dos conceptos. Software, fíjense que dice privativo y software libre. El software privativo es el software que controla al usuario. Y con el software libre, ¿sí? los usuarios controlan el programa. ¿Se entiende? Y fíjense la palabra que está ahí, privativo. Privativo, no privado. Me estoy adelantando, pero es para ganar tiempo porque no, no me quiero eh, ir en el tiempo. ¿Sí? Entonces, esa, esa imagen también, por favor, fíjense, con software privativo, el programa controla a los usuarios. No hay forma de saber qué hace eso. Hace lo que tiene que hacer y esperemos que lo haga bien. Con software libre, los usuarios, las usuarias, tienen el control de este, lo que haga el programa. Si el programa no funciona, como pues tiene que funcionar, y se sabe modificarlo, se modifica. Listo. está Dale uno más. Por favor. Entonces... Estos son los conceptos que me gustaría que dejemos claros hasta ahora. Software privado. Y fíjense que abajo dice software privativo. ¿sí? Por una cuestión de tiempo, eh, voy a esas definiciones. El software libre es privado. Existen desarrollos de software libre privado. ¿sí? Hablamos de que hay una autoría, Hay, alguien lo pensó, alguien lo tiene, es una, la propiedad de alguien, ¿sí? es algo privado, pero privativo, que está en la segunda línea, ¿sí? es algo que me quita al menos una de las cuatro libertades, si me quita una de las cuatro libertades o más, no es software libre, es privativo, es decir, yo puedo tener un software o un audio, lo que sea, que me permita ejecutarlo que me permita eh, modificarlo, que me permita distribuirlo, pero no puedo distribuir las versiones que yo haga. Me saca la libertad 3, entonces no es libre. ¿Se entiende? Yo puedo tener un software que me permita ejecutarlo, pero no modificarlo, no es software libre. Y esas son las cosas que a la comunidad técnica informática, y me hago cargo de eso, le molestó desde el principio porque no entendía por qué le van a sacar el control de eso si somos informáticos y somos informáticas y nosotros tenemos el control de eso ¿Sí? ustedes no saben ustedes son usuarios y usuarios está entonces software libre vino a, a cambiar esas cuestiones y ¿sí? a decir bueno si vos, si esto es libre me tenés que dar la posibilidad de hacer esto pero la cuestión de que sea privado eh, EtherTix la distribución que inicié hace muchos años un par de años inició como un desarrollo de software libre privado para una radio aquí en Posadas, la 90.1 FM Libertador. Es una distribución pensada para el software libre que se ejecutaba solamente en FM Libertador. Por esas causalidades que tiene la vida, eh, salió de las esferas del Libertador, eh, y una vez que el software libre sale de esa esfera privada donde nace, automáticamente tiene que pasarse todas las libertades. Entonces, ahí está el código fuente, ahí está la documentación, ahí están todas las libertades, y ahora sí, EtherTix es una distro este, que se puede compartir bajo ese paradigma. Fíjense el software propietario. El software libre respeta la propiedad. Esas cuestiones que al principio querían demonizar como si fuera una cuestión netamente mala. No voy, no voy a entrar en, en cuestiones de políticas partidarias o de ideologías, pero no, el software libre es comunista porque no permitía la, la cuestión, no. Ni es comunista, ni es demócrata, ni es liberal, es software libre. Hay que entenderlo así. Hay comunistas que usan software libre, hay liberales que usan software libre, hay, este, qué sé yo, lo que quieran, de centro, lo, lo que quieran, que usan software libre. Sí, pero lo ven como herramienta. No analizan el lado ético de la cuestión, ¿Está? son más pragmáticos, y la cuestión de la gratuidad, el software libre no es gratuito, otra enorme mentira que me la comí durante años, mientras era estudiante, me decían algo típico, y hablando con mucha gente que hoy estaba estudiando también, en estos años, los profesores, algunos, no todos, porque eso también ha cambiado, pero dicen, ¿de qué vas a vivir si, si estás regalando tu trabajo? No, no, no, nadie puede vivir del aire, o por lo menos yo no aprendí a vivir del aire, y eh, los pañales de, de, de mi hijo de tres tampoco se pueden del, del aire. Entonces, el software libre no es gratuito, es libre. Significa cuatro libertades. Y en ninguna de esas cuatro libertades dice, el software libre tiene que ser gratis, o si no, no es libre. No, no, no. En ningún lado. Como cada proyecto encamine la cuestión de la, de, de, de la gratuidad o no, del proyecto en sí, este, ya es una cuestión de cada, de cada proyecto. ¿Sí? En el caso de Ethertick, por ejemplo, es gratuito porque nunca se pensó con, con, con otra finalidad. Eh, por dar un ejemplo, que conozco de primera mano, ¿no? y así miles. Pero voy a, quiero hablar de lo que conozco de primera mano. Dale uno más, Carlos. Entonces, esos son los conceptos que me gustaría que queden claros. Y acá hay otra cuestión. Código abierto y open source. ¿sí? Eh, fíjense que... Los impulsores del código abierto nos gustaría una mayor calidad. Son y ahí es donde hay una separación, sí, pero no, no una separación así, este, ah, de buenos y malos. Insisto, acá no estamos siendo una cuestión de, de, de, de buenos o malos. Estamos siendo esto es esto y esto es esto, sí. Eh, se puede identificar en líneas generales a la gente del código abierto y del open source como la gente más pragmática, más informática. ¿sí? El típico estereotipo de, perdonen, los universitarios, no todos, ¿sí? siempre hay excepciones, eh, que bueno, eh, yo, soy, eh, yo tengo, soy informático, soy un profesional y tengo que manejar todas las tecnologías. Y encima tengo que manejar todas las tecnologías bien, y encima tengo que hacer todo. Fantástico, si se puede, fantástico. Pero la cuestión pragmática del software libre, del open source, es esa. Nos gustaría una mayor calidad. ¿Cómo? Compartiendo el código. Compartiendo el código. ¿sí? Así como el software libre tiene cuatro libertades, el open source, el modelo OSI, ¿sí? tiene diez, un decálogo. Pero en esas, en esas diez, eh, algunas van en contra de la cuestión del software libre. Entonces, ahí es donde digo, no nos vendan gato por libre. Ahora, fíjense, los activistas del software libre dice, exigimos más libertad. Si nos dan las libertades del software libre, las cuatro, podemos tener un software de mayor calidad. Pero si no nos dan, no podemos tener. Sí. Entonces, el software libre y el código y el, el software libre y el código abierto o el open source eh, son parecidos, pero no son iguales. Sí. Eh, yo simplemente Tiro esto, debatámoslo. Cuando ustedes escuchen, vamos a hablar de open source y alguien tira la palabra open source aparte porque está de moda. Eh, que no está mal, ojo, no, no lo tomen como que algo que esté mal. ¿sí? Eh, hoy por hoy está muy en boga, ¿sí? muy, muy de moda. Entonces, este, se habla más de open source que de software libre. Dale una, Carlos. Por favor. Entonces, ahí terminamos con la primera parte. Esto es lo que nos tendría que quedar claro hasta ahora. ¿sí? Que el software libre no es un asunto netamente técnico, es algo que nos involucra a todas las personas de una comunidad. No importa a qué te dediques. ¿sí? No importa si sos, eh, si sos médica, si sos enfermero, si sos informático, si te dedicas a cualquier otra cosa en tu comunidad. Quieren hablar de software libre... Hacer, este, manuales, quieren hacer manuales, este, quieren hacer películas, quieren hacer audios, quieren hacer y quieren usar una licencia libre, listo. Y ahora vamos a ir a esa parte. Ya sabemos que el software libre es una moda, es algo que tiene más de 30 años. ¿sí? El software libre no es moda. Y una cuestión personal, permítanme con todo respeto, la moda y la tecnología es solamente para vender productos. Y cuando estamos quizás en el mundo empresarial, se manejan otros canos, otras cuestiones. Eh, puede ser, pero por ahí cuando tenemos que cuidar del murlaco, en lo personal la moda es cara. Le digo porque tengo que implementar a veces tecnología y en lo personal también, en la empresa donde trabajo, trato de meter software libre siempre que puedo y aportar a, la, a los desarrollos de software libre que estamos ocupando, por lo menos una vez al año desde la empresa. Eh, sabemos que cuando hablamos de software libre hablamos de cuatro libertades, no hablamos de otra cosa. No hablamos de distribuciones, no hablamos de servidores, no hablamos de nada. Hablamos de esas cuatro libertades. Y sabemos que el software libre nada tiene que ver con la gratuidad. El software libre es libre. No necesariamente es gratis. Casi siempre es gratis, pero, porque es así. Pero no necesariamente. No es que si le venden algo que es software libre, esté mal. Eh... Carlos, ¿cómo estamos con el tiempo? Esta parte es la cuestión del software libre en sí. La segunda parte habla sobre cómo aplicar el software libre. ¿Cómo estamos con los tiempos? Ustedes, díganme, ¿quieren pa que pasemos a, a consultas? Eh, ¿Seguimos con esa otra parte? Fíjense que estamos a, a la mitad, un poco menos, porque hay algunas que pasamos rápido. Como ustedes quieran, por los tiempos, digo, Carlos. Sí, no, o sea, nosotros de tiempo vamos bien. Estamos en... Eh, pero... Eh, no sé si haya dudas o algo que, que aclarar ahorita. Si alguien tiene una duda con respecto a los temas ahora, eh, que levante la mano, Carlos le da la palabra, lo vemos. Si no, avanzamos y hacemos las preguntas al final. Como ustedes me digan, eh, yo tomo un mate así mientras tanto. Mejor al final las preguntas. Ok, perfecto, perfecto. Avanzamos entonces, Carlos. Ahora que tenemos sí, sí. una. Perdón. Que sí, de acuerdo. Eh, entonces, ahora que tenemos una base en común eh, sobre qué es el software libre, estamos hablando de cuatro libertades, ¿sí? Sabemos que privativo es una cosa, ¿sí? Que realmente es la contraparte del software libre, es el software privativo, no el privado, que el software libre no es gratis. Eh, sabemos la diferencia más o menos entre software libre y open source, por lo menos sabemos que no es la misma cosa si se tira sobre la mesa directamente. Podemos avanzar con la segunda parte que sería cómo aplicamos el software libre. ¿Está? Eh, está ¿Podés avanzar, Carlos? ¿O a mí se me con que lo haga? No sé cómo estamos. Ahí está, está listo, listo, listo. Tomo uno más. Entonces, eh, como les decía, ahora que ya sabemos de qué se trata el software libre, ¿cómo aplicamos el software libre? ¿Cómo podemos aplicar el software libre fuera del ámbito de la informática? Acuérdense esa definición de Richard. No es un asunto técnico, es un asunto ético del uso de la tecnología. ¿sí? Y ahora vamos a ver algunas tecnologías que por ahí nos pueden tocar a diario. Por ejemplo, en Literatura. Ahí yo les pongo la tapa de dos libros, eh, copia este libro, está escrito por el doctor David Bravo, un, un abogado español que tiene muchos años de ese libro, pero él ahí, como dice en la tapa, copia este libro. Él es un, uno de los expertos internacionales en Derecho de Autor, entonces hace toda una... explica cómo es esto de poder compartir ¿sí? en la era de Internet, pero... Tiene sus años este libro, entonces hay que tomarlo desde esa perspectiva. Mavi, eh, Mavi perdón, eh, Monopolios Artificiales de Bienes Intangibles. Otro excelente libro, a mí humilde entender, eh, de la Fundación Vía Libre, de aquí una fundación de, de Córdoba, eh, donde también explican estas cuestiones de justamente cuáles son los monopolios artificiales sobre los bienes intangibles. ¿sí? Para entender de qué hablamos cuando empezamos a hablar de esto. Fuera del ámbito de la informática Fuera del ámbito de la informática En la parte de audio, bueno eh, la, la gente amiga, pongo ahí el ejemplo de radioteca ¿sí? este, Seguramente los radialistas deben abrevar De, de los audios de años, ¿sí? de la gente amiga de, de radioteca Bueno, cuando uno subía, ahora no se puede subir más Pero se pueden descargar Uno podía elegir entre varios tipos de licencias ¿sí? Licencias que eran completamente libres Y licencias que no eran del todo libres Para el paradigma de la FCF pero se podía hacerlo. Pero ya sabiendo que ahí es donde está la posibilidad que nos da el conocimiento. O sea, uno elige cuando sabe. Si elige porque nos llevan de la nariz, no tiene mucho sentido. Eh, en la parte de videos, ahí hay dos ejemplos. ¿sí? El gran conejo blanco este, y Sintel. Eh, dos cortometrajes hechos por la Fundación Blender. Eh, yo les recomiendo que los busquen eh, en internet. Eh, si lo pueden ver en, en calidad, en buena calidad, que los hay en, en HD, vean lo que, es, lo que es la calidad, sobre todo de ambos, no, pero Sintel, por ejemplo, es un cortometraje, no, creo que tiene unos 15 minutos, una cosa así, pero tengan en cuenta que eso, ese cortometraje, no lo hizo la Fundación Blender solamente. Lo hicieron productoras alrededor del mundo, a los cuales se les mandaba el, el libro de historias, el history book de, de la, del cortometraje, y le decían, ustedes hagan tal parte del cortometraje, tal, tal, tal, y estas productoras, que sería como el código fuente, estas productoras mandaron a la Fundación Blender en su momento la parte que le tocaba a cada uno, y Blender, con su poder de, de equipamiento, porque los que estén en la parte de video saben que necesitan mucho hardware, hicieron el renderizado de esto. ¿sí? Les hago la historia muy corta, pero entonces cuando vean, si tienen la posibilidad de ver eh, en buena calidad, imagínense que no está hecho por una mano, está hecho por muchísimas manos, ¿sí? y la calidad que tiene. Entonces cuando por ahí dicen, no, porque con los productos de software libre no se puede hacer cosas de calidad, yo pienso en Sintel, insisto, y Sintel es un desarrollo de hace muchos años, cuando todavía no teníamos, inclusive Blender no estaba tan desarrollado como está ahora. Entonces, la mano del artista es la mano del artista, la herramienta te tiene que ayudar, pero el artista es el artista. ¿Está? Entonces, ahí tienen cómo aplicar el software libre fuera de la informática, literatura, audio video. Dale una, Carlos, por favor. Ahora, ¿todo bien en esta cuestión? Listo, compartamos en internet, eh, todo, todo bien, todo, todo tranquilo. Sí, pero no es tan así. Porque si uno comparte sin especificar, queda de dominio público. No quiero entrar en, en detalles, tampoco es mi área, no soy abogado, acá estaría buenísimo que estuviera Eric, por ejemplo, Eric Huerta, o algún otro compañero o compañera de, de leyes que nos puedan ilustrar más en el tema, pero eh, si uno lo sube solamente, podría llegar a ser dominio público, ¿sí? y no necesariamente va a ser libre. ¿tá? Entonces, ¿cómo aplicamos las libertades esas que estuvimos hablando? Básicamente de dos formas, el registro de la obra y el licenciamiento de la obra. Para registrar una obra, un libro, un video, un audio, lo que sea, ¿sí? para decir que ese, esa creación es, es de alguien, es de un colectivo, o de una persona, ¿sí? se puede utilizar, ese es solamente un ejemplo, eh, que es, esto lo empezamos a hacer en el 2015, esta presentación con, lo, con la gente amiga, con los hermanos y hermanas de Libera tu Radio, por eso está Save Creative todavía ahí, eh, como ejemplo, ¿no? Entonces, se puede utilizar ese sitio o ese lugar que registra este tipo de bienes. Eh, se pueden hacer registros, obviamente, pagos y hay registros que son gratuitos. Entonces, uno puede registrar y decir, a ver, esta obra es mía. Acá, creative este, dice que es mía. Hay toda una cuestión legal, hay una cuestión técnica que, que, que establece que tal cosa es de tal, de tal persona. O sea, están los medios. Y después está el uso de las licencias. ¿Sí? Porque si nosotros no registramos y solamente licenciamos No podemos establecer que algo ese algo creado es mío Si no está registrado ¿Sí? Pero una vez que está registrado y yo lo quiero licenciar Para que eso sea libre Puedo utilizar, hablando siempre Desde el paradigma de libertad que nos, nos trae hoy Que es el tema del software libre Bajo la mirada de la fundación del software libre Si hablamos de programas informáticos la licencia sería GPL, versión 2, versión 3, es todo un mundo el tema de las licencias, porque hay licencias que son incompatibles entre sí siendo libres, es todo un mundo realmente, eh, así que no, no voy a adentrarme en estas cuestiones en este momento, pero para que sepan la complejidad, fíjense que hay una complejidad técnica legal más que técnica informática o de otro ámbito, ¿sí? eh, como digo siempre, como le digo a mi hermana abogada, eh, son un mal necesario, ¿no? con, con todo cariño. Este, entonces, la licencia GPL, la versión 3, es una licencia para desarrollo de programas. Esa C que está al revés es el copyleft. Es como una cláusula que se puso después para asegurar de que lo que empieza libre en el tiempo no lo vuelva en privativo. ¿Sí? El copyleft está. Eh, el copyleft, mmm, no, no necesariamente lo que sea eh, algo libre, eh, significa que no tiene copyright. Ojo con eso. Para que yo pueda dar el les de algo, o lo pueda compartir, yo tengo que tener el registro del derecho de autor de eso. Pero a la vez estoy cediendo. ¿El derecho de qué? El derecho de copia, el derecho de modificación, el derecho de redistribución. Está, pero siempre me reservo el derecho de autor. Y después están Creative Commons o bienes comunes. ¿sí? Creative Commons es una fundación que aparece después en el tiempo y al inicio, eh, pero Creative Commons fue pensada, antes de ir a esa cuestión, Creative Commons fue pensada más en la era de Internet, cuando ya se empezaba a mover mucho Internet. Tengan en cuenta que el software libre nace en los 80, cuando Internet estaba en pañales pañales, o sea, no, no existía la web, ¿sí? era otra cosa, otra forma de compartir, otra historia. Eh, Creative Commons aparece muchos años después, y es este, una licencia, o varias una suite de licencias que uno puede combinar, pero siempre está atribución, ¿sí? Ahora vamos a llegar a eso. Al principio Creative Commons y GPL no eran compatibles del todo. Se sentaron en la mesa, tras muchas negociaciones, muchas idas y vueltas, porque de eso se trata no se trata, de que pensemos todos iguales. No podemos pensar todos iguales en las mismas cosas. Hay, hay que poner en la balanza, ¿sí? ¿Sí? Eh, si tenemos más cosas en común, de las que nos separan. Si tenemos más cosas en común, vamos para adelante, busquemos una solución. Si son las malas que nos separan, en lo personal, para mí es una pérdida de tiempo. Eh, pero en este caso, había muchas cosas en común entre la FSF, Creative Commons en ese momento, entonces se estaban en común, y dijeron, bueno, esto lo, lo vamos a, a, a avalar ambas fundaciones como libre, y estas otras, solamente Creative Commons. Eh, Avanzarle, avanzale, Carlos, por favor, acá podemos avanzar un poco quizás más rápido, porque esto ya los comentaba. Ahí, eh, dale un, uno para atrás, dale uno para atrás donde están este, la foto de Santiago. Ahí está, Santiago y Dani. Bueno, acá no tenemos los audios, pero en el material que les mando, estos son dos grandes amigos, este, cuando eran jóvenes los dos, <ríe> eh, donde eh, los dos nos cuentan, ¿sí? Cómo es esta cuestión del de registro, el registro de la propiedad, por ejemplo, con CES Creative. ¿Sí? y cómo es el tema del licenciamiento. Los audios, ¿sí? yo les estoy compartiendo, así que van a, van a tenerlo, escúchenlo y, y discútanlo después. ¿sí? Dale para adelante. Uf, estoy transpirando acá. Eso, básicamente, es lo que estuvimos charlando. La anterior era sobre eh, el GPL. Esto, Dale, dale una más, que es el copyleft. ¿Sí? Son pequeñas pastillitas, simplemente, que, lo que estábamos charlando. Eh, y eso es el Creative Commons, en líneas muy generales, y dejarle ahí un ratito. Básicamente, esas son las atribuciones, ¿sí? o, la, o la forma de licenciarlo, las atribuciones dentro de, de Creative Commons. ¿sí? Fíjense, el hombrecito, o sea, la, la persona, la figura, eh, atribución. Abajo un signo peso no comercial, abajo una flecha vuelta en sí misma, compartir igual, y sin obra derivada. Para hacer corta la historia, eh, todas esas combinadas dan distintas licencias, licencias Creative Commons. Son libres desde la visión de la Fundación Creative Commons, pero por ahí no desde la Fundación del Software Libre. Y algunas de ellas sí son libres. Eh, dale, creo que, creo que están en esta... A ver, dale un poquito, dale una para adelante. Ahí está. Las que están... Eh, las dos que están solitas a la izquierda, eh, es la de atribución, y atribución y compartir igual. Esas son, digamos, eh, similes a las, de licen a las cuatro libertades del software libre. ¿sí? Es decir, ahí podríamos decir que es licencias de software libre, ¿sí? aunque son Creative Commons. Y las que están a la derecha, no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la primera es no comercial, y eso trae todo un, todo un alboroto al, alrededor del tema porque al principio era no comercial, después era no lucrativo, o sea, no tener fines de lucro, y esto y lo otro, y eso también hizo que se originen, como está bien y es lógico, nuevas visiones y formas de entender estas licencias. ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera dice, siempre todas tienen la personita, eso significa atribución, siempre se reconoce al autor o la autora de la obra, la que sea, un audio, video, programa, lo que sea. ¿Sí? Programa no, porque no es para eso Pero audio, video, foto, lo que sea Atribución, siempre se reconoce Después la persona dice Bueno, yo no quiero que esta obra sea comercial Es decir, yo lo hago sin ánimos de fin de lucro Ustedes pueden compartirlo Pero no quiero que se cobre O eventualmente no me interesa Y cóbrela como puede ser eh, La de abajo le sumo en la rodita Que es compartir igual Es decir, le estoy diciendo que se tiene que compartir De la misma forma la que le sigue, que tiene el signo igual, es sin hora derivada. Eso significa que no podría tener la libertad, eh, tendría las tres primeras libertades, pero no podría hacer una redistribución, no podría tener una, una mejora, una, una hora derivada. ¿Está? Eh, y, es, bueno, y así son las combinaciones. Eh, entonces, para que nos quede claro, en estos dos conceptos de software libre o de licencias, la GPL por un lado, que se utilizan para cuestiones técnicas e informáticas, programas, una de las tantas, no es la única, obviamente, hay muchas licencias, este, y Creative Commons, ¿sí? eh, en sus distintas combinaciones. Dale una más, Carlos, por favor. Y ahí ya estaríamos cerrando, entonces, en esta parte, en esta segunda parte, ¿qué es lo que vimos? Que el software libre finalmente no se aplica solo a la informática. La idea, el software libre es la idea del software libre, no se aplica solo a lo informativo, que para aplicar las libertades se hacen a través del uso de licencias, ¿sí? No es por cuestión así que somos altruistas y, y damos porque sí, no. Hay una razón, hay una forma, ¿sí? Hay un, una forma de hacer las cosas. Y las licencias GPL y las licencias hermanas son para desarrollo de software, ¿sí? GPL, AFERO, el GPL. Hay muchas licencias de software libre, este, después les puedo compartir el, la parte donde están las licencias. Eso, en las comunidades, si van a aplicar software libre, es bueno que es, haya algún abogado o abogada que se especialice, una persona en leyes que se especialice en, en estas cuestiones, porque a veces combinar las licencias anula, o sea, no es así nomás. Este, y las licencias Creative Commons, en líneas generales, se dejan para todo lo que sea difusiones artísticas. ¿Sí? audios, videos, fotos, lo que sea. Y la última es solamente para, para cerrar. Ahora sí, dale una más, por favor. y Ahí están de vuelta los, mis datos, este, el reconocimiento de las imágenes, y ahora sí, si hay preguntas, si hay dudas, este, correcciones, este, lo que digan. Gracias, Javier. Nada más decirles que toda la, la presentación y todos los materiales que nos compartió Javier van a estar un ratito más en la, en la nube. Se están descargando, pero van a estar en la misma carpeta que todo lo demás. Y si están de acuerdo, quitaría la presentación para vernos un poquito las caras también. Conocernos. O sea. Buenas, ¿cómo están? Un gusto. ¿Alguien tiene alguna, algo para compartir? ¿Alguna duda, alguna corrección? Como les decía, algo. ¿Se entendió o no se entendió? Como les decía, estoy fuera de. de hace mucho que no, no daba las charlas, así que. Ahí Angélica levantó la mano Carlos Sí, con confianza va Angélica Gracias, muy clara la exposición nada más me quedó una duda que viene un signo de igual en esa duda me quedo. todo okay. lo demás me quedó muy claro Perfecto el signo igual debe ser en la atribución de sin obra derivada, significa. Eh, es decir, cuando uno hace, por ejemplo, un libro o un audio, en el ejemplo que estamos hablando, eh, una radio hace un audio, lo pone en internet para que sea, para que se pueda compartir todo eso, pero sin obra derivada, eh, yo no lo podría, si lo hacen, por ejemplo, el ejemplo que estamos usando, el audio en Salta, yo no podría hacer una modificación, lo podría utilizar en misiones, ustedes los podrían utilizar en México, los compañeros de Ecuador, de España, de donde sea, pero no lo podría hacer obra derivada, ¿sí? porque la licencia no lo permite, la licencia es una cuestión legal, ¿sí? de ahí estamos hablando de cuestiones legales. Gracias. No, por favor. ¿Jazmín? Sí. sí, gracias, eh, gracias primero Javier por la exposición, eh, me parecía bien interesante mirar el software más allá de las tecnologías nada más, eh, y pues ha sido un comentario chiquito por, por algo que se podría vincular, aquí igual estamos teniendo esas discusiones acerca de las tecnologías porque todo ha pasado a redes, eh, y nos veíamos en... en en nuestra discusión eh, de las tecnologías en sí, eh, frente a todo lo que tiene que ver detrás, mmm, como lo explico, como en el caso de, no sé si escuchaste el caso de Analítica Cambridge, uh -huh. eh, más o menos en ese caso hay un compañero, Marco Raúl Mejía, si no me equivoco es de Colombia, que explica un poco más de esto, de ver las redes, ver estos aparatos, las compus, eh, los teléfonos, mucho más allá de solo una herramienta, sino ver desde toda su composición y qué, qué es lo que se está dando por detrás. Entonces creo que este también es, eh, son maravillosos conceptos que se pueden utilizar también para discutir eso. Hace un tiempo discutíamos el tema... Eh, de las energías eh, de sosten eh, sostenibles desde el medio ambiente, las energías fotovoltaicas eh, en su gestión con el agua, pero cuando veíamos el tema de energías fotovoltaicas para tener uno de esos paneles se necesitan minerales. Estos minerales se obtienen en diferentes territorios donde hay guerras internas por esos minerales. por las em Entonces hay como que discusiones muy grandes que me parece que esto del software libre igual es una discusión importante Sí, porque va mucho más allá de las tecnologías, entonces en esa parte muchas gracias, creo que aquí estamos teniendo esas discusiones y viendo caminos y horizontes y la pregunta que sí tenía es acerca de, de esto de, si nos puedes explicar más por qué se anula una con otra cuáles son esas licencias que hay que tener de uso de software, decía si se tiene dos, se necesita una persona legal porque si no se va a anular una con la otra, si lo utilizan ahí ya me he perdido a ver, dame un segundito, a ver si le voy a compartir. Um, ¿o puedo, ah, no, acá en el chat. Acá en el chat les puedo compartir. Acá en el chat les comparto. Ya, ya tenía... Eh, sí, sí, cuando pueden entrar ahí. Ahí está el listado de todas las licencias de software libre general. Y está separado por las licencias de software libre compatible, Las licencias de software libre incompatible y la licencia de software libre que este, están ahí y ahí les explica bien cuáles son las combinaciones hay muchísimas licencias sí eh, como le digo esto es algo que nace hace muchos años entonces no es algo que nuevito entonces tiene mucho rodaje y, y bueno eh, ahí tienen la información puntual Jasmine eh, para, para no hablar de más digamos sí por pero ahí van a la fuente, como les decía hoy, vamos a la fuente. Y una cosa, eh, antes de otra pregunta, eh, con lo que lo decía Yasmín, y, y lo de Cambridge Analytic, y el repensar las tecnologías, eh, el software libre es eso, el software libre es muy, software libre, software libre, es muy vapuleado en los últimos años, ¿sí? Eh, cuestiones que en este momento no vienen al caso, pero eh, este, sería también interesante si lo quieren ver algún día. Lo analizamos, lo discutimos, pero esas son versiones o visiones de la persona que no viene a la cuestión. Eh, entonces, la idea de software libre, como toca tantas aristas y toca tantos intereses como se imaginarán ustedes a lo largo de estos años, en un mundillo eh, tan chico dentro de todo como la informática, eh, obviamente que siempre fue fuimos los parios de la cuestión del, de la informática. Éramos los, los locos, los, los sectarios, esto, lo otro, cuando simplemente lo que decíamos era, sí, está muy bueno todo esto, sí, está muy bueno el tema este de, de las redes, de, de poder hablar con todo bla, bla, bla, pero este, guarda porque esto puede pasar así, así, asado. Y después pasa. Y después pasaron las cosas. Entonces se le dio mucho poder, mucho dato, ¿sí? a grandes empresas, y hay que ver cómo los, los manejan. Eh, entonces, está buenísimo que discutan las tecnologías, está buenísimo que debatan las tecnologías, pero siempre hablando cada uno. Y la última cosita, eh, todos los grupos me, me pasa, nos pasan en Libera tu Radio, somos un grupito de iniciales 11 personas, a las que llamamos queridosamente el kernel, somos personas desde México, Ecuador, Uruguay, Venezuela, eh, y acá en Argentina, Bolivia, eh, y cada uno tiene su realidad, tiene su forma de ver, de pensar, ante las distintas problemáticas, las distintas, los problemas, las luchas sociales que están en todos nuestros países, pero por ahí cada uno ve, incluso de forma diametralmente opuesta, pero como les decía hoy, eh, Aún así, las cosas que tenemos en común son mucho más grandes que las que por ahí no pensamos igual. Entonces, avanzamos. Y así venimos, por suerte, Dios gracias, desde el 2014, 2015, que, que venimos haciendo esa locura de Libera tu Radio. Eh, aprovecho, eh, si me permitís, pasar el. Eh, acá les paso. Este es el sitio de la, de la comunidad Libera tu Radio. Eh, Ups, me faltó una. L. Ese es el sitio de la Comunidad Libera Tu Radio, eh, donde está toda la información, todos los datos, realmente el, el trabajo que hizo el compañero Pablo López, un uruguayo barra venezolano, este, terrible en ese sitio, lo modificó hace poquito, lo, lo dejó ahí con todo el material a, a disposición una vez más, así que aprovecho para agradecerle el laburo enorme de Pablo. Eh, sí, Arturo, está levantando la mano? Eh, Javier, para ti, o sea, desde tu perspectiva, ¿cuál es la licencia que sería más justa? Uf. De acuerdo a tu experiencia, porque finalmente eso también es como lo que buscamos en este, en el sentido de las radios pues, comunitarias, ¿no? En este sentido. ¿Cuál sería tu... Tu experiencia, ¿cuál crees tú que sería como la licencia más justa? La verdad Arturo, no, no le quiero esquivar a la, a la pregunta, pero la respuesta es eh, muy compleja y puede estar teñida de un, una visión muy personal este, yo creo que eso hay que analizarlo en cada proyecto eh, pero digamos desde la colectividad no me refiero a una cuestión más personal, sino desde la colectividad es, es difícil, es difícil. A ver, este, que, a ver, mi visión, te digo, mi respuesta sería la, la, el desarrollo con licencia GPL, ¿sí? este, GPL, GPL versión 3, depende para qué, el afero, este, para los que sea trabajo en redes, pero a ver, eh, también tengo que, tengo que, así como te digo esto, eh, que quizás sea como disparador para que ustedes puedan ver, investigar de qué se tratan estas GPL3, licencia Fero, están en el enlace que les pasé. Eh, también te digo, yo no soy programador, o sea, me, si yo me dedico a la informática, no soy programador, entonces quizás las personas que estén desarrollando software libre me digan, mira Javier, por ahí es mejor combinar esta licencia con esta otra. Y, y bueno, ahí es cuestión de ver para qué proyecto, este, si se va a hacer un desarrollo en nube, por ejemplo, desde mi visión de la cuestión de software libre a lo que vaya nube que comparta podría trabajarse con Afero, de esa forma respetaría las cuatro libertades eh, me parece que va, va, va por ahí la cuestión eh, no sé si hay otra si no, acoto una cosita antes de Abigail que levantó la mano eh, una cosa, no pensemos solamente en el software libre necesitamos además de mucho software, necesitamos de todos y de todas que puedan hacer traducciones. Se los pido por favor como alguien que no habla inglés. <ríe> Hay mucha documentación, sí, eh, y muy buena, pero siempre nos encontramos con la barrera del idioma. ¿sí? Eh, algunos no aprenden porque no queremos y otros porque no se puede o por lo que sea, pero entonces estaría bueno que se documente y que esa documentación se libere con una licencia libre para que otros puedan volver a modificar las documentaciones y ahí se hable en distintas lenguas. ¿Sí? Ahí me viene a la mente el trabajo, no sé si lo deben conocer, a querido amigo Joaquín, ¿sí? ahí de, con el trabajo que está haciendo con la escuela del pingüino, ay no quiero pronunciarlo mal, mil disculpas, eh, bueno, Gitsa. ahí está. Mil disculpas. Mi zapoteco no es muy bueno. Mi español es apenas, apenas, así que mi zapoteco, este, pero el trabajo que hizo, que, que, que, hizo, que hace Juaco, tratando de mantener eh, la, la, la lengua viva este, y utilizando herramientas de software libre, yo me saco el sombrero desde acá. Este, Trabajos como, como ese deben haber muchos otros. Pero eso también se necesita, gente. No solamente codificar, no solamente que está buenísimo, que también que se levanten antenas, que se levanten este, servidores, que se levanten, eh, perfecto. Pero que la documentación al momento de ir a buscar y de poder aprender eh, esté también en nuestros, en nuestros idiomas, en nuestras lenguas. Porque si no se complica, se, lo, se complica. Y, y estaría bueno que esa complicación que tenemos nosotros, las generaciones que vengan, no, no la tengan. Eh, listo con eso eh, ahí Abigail está levantando la mano no sé, Carlos no me quiero meter en tu, tus temas no, no, no, vayan conversando así conforme bien, yo no meterme entonces si alzan las manos y así bueno, buenas tardes a todos y a todas eh, ahí me quedó ahí una curiosidad cuando hacías esta, esta diferencia entre open source, bueno, mi inglés tampoco es bueno, y software libre. Eh, mencionaste algo así como que, que había una exigencia del software libre o se, se pedía como más libertades, ¿no? Uh -huh. si, si nos puedes comentar cuáles son esas libertades y por ahí cuáles las discusiones que, que, que se dan en ese, en ese caso, ¿no? Claro, eh, las libertades del, del software libre son cuatro, como las había nombrado, ¿sí? Si hablamos de, de, de algo, entre comillas, que sea libre, tiene que respetar esas cuatro libertades. Desde la visión del código abierto, por decirlo así, del, del open source, es un decálogo. En este momento no los tengo eh, en línea. Eh, pero están, son parecidas. Ahora, algunas de ellas, eh, por ahí hablan de las licencias, que la, las licencias no tienen que ser víricas, y se utiliza al propósito la cuestión del de lenguaje, no la palabra vírica, es decir, se considera a la cláusula de Copyleft como una cuestión vírica, qué es un virus, qué es lo que nos está pasando en el mundo, la pandemia esta. Es algo, si yo te digo vos, un virus, uno piensa en un virus biológico, un virus informático, y un virus, pocas veces sabemos que hace cosas buenas. Entonces, ese juego de palabras utilizan, por ejemplo, para decir, la licencia... Eh, de, o, o la cláusula copyleft es vírica porque impide que un desarrollo este, pueda mezclarse, un desarrollo libre pueda mezclarse con otro que no sea libre y eh, el resultado si es software libre tiene que ser libre si vos empezás un proyecto vos Abigail empezás un proyecto de software libre ¿sí? es, lo que sea, ¿sí? empezás un proyecto lo toma Carlos en Puebla ¿Por qué? Porque es libre. Eh, lo toma César en, en su lugar. Lo puede continuar. Después lo tomo yo en misiones. Y si esa, esa licencia no está protegida con, una, con un copyleft fuerte, es una licencia débil, como se dice en la jerga, yo lo puedo cerrar a ese código que vos lo iniciaste libre. Eso es lo que pasa muchas veces con el, con el software de código abierto. Insisto, yo no quiero que esto se tome, porque estoy pensando que esto puede quedar grabado, no quiero que se tome como un ataque a la comunidad de, de, de código abierto, ni mucho menos, sí este pero son cosas que, que ocurren. Entonces, yo no digo que las licencias volviendo a la pregunta de Arturo, eh, que haya una licencia que sea mejor que otra. Esa cuestión de que uno es mejor que otro, la verdad que en estos años no, no lo encontré. este Son herramientas, y como herramientas, cuando después de analizar la cuestión ética, después de pasar por un tamiz ético, ¿sí? analizamos pragmáticamente como herramienta qué es lo que nos conviene o no nos conviene. Fíjense acá, y ya, ya, ya cierro esta, esta parte. Hoy, medio en broma y medio en serio, le preguntaba a Carlos, permíteme, Carlos, la diferencia. Le decía Carlos, che, ¿por qué no usamos, ya que están usando el servidor de eh, la comunidad Yanapac, eh, por qué no utilizamos también un, un Jitsi? ¿Por qué tenemos que estar en Zoom? Yo no tengo nada en cuanto a Zoom, digamos. Puedo participar a pesar de si siendo un militante del software libre, no tengo estas cuestiones, estos puritos, digamos. Ahora, yo no, yo no significa ustedes o, o Carlos o la organización. Este, yo, si hago una reunión, la hago directamente en Jitsi. Pero ya, así como se piensa directamente en Zoom, yo la hago directamente en Jitsi. Sí. Eh, Libera tu radio, la, la comunidad eh, tiene su propio servidor, por suerte, eh, entonces tenemos un servidor ahí montado y ahí tratamos de hacer el campus de capacitaciones, encuentros, este, este tipo de cuestiones, con las limitantes de un servidor autónomo, seguramente hay por ahí varios que, que puedan trabajar, estar en comunidad, entonces saben lo que es mantenerlo, pero eh, está esa posibilidad. Entonces siempre, como le decía hoy a Carlos, tratar de, ser, eh, tratar de cuestionarnos el uso de la tecnología. Si ahora tenemos que hablar por Zoom, hablemos por Zoom. ¿sí? Eh, pero también están las tecnologías libres que están funcionando y funcionan muy bien. Si se, si, si se ajustan las, los, las cuestiones, funciona y funciona muy bien. Este, bueno, no quiero tener más con esa parte. Si, si alguien más creo que había levantado la mano por ahí o no, me pareció. La, mi sentido de la pregunta era que mejor, más que mejor era justa porque... En este caso, mi preocupación es la cuestión de la, de la de la cuestión justa, pues, justa, justa, más que mejor, porque pues mejor puede ser para mí lo, algo que sea, este, pues, vendible, claro, en sí, fin, bien. ¿no? De, pero no, no, yo me refería en, en cuestión, pues, de la comunidad, ¿no? Porque esa es como mi preocupación, la digamos, justicia social. Que tenga que ver te más entiendo. con la justicia social. Te entiendo. Entonces, por ahí, insisto, me, eh, refuerzo lo que te decía, ir inicialmente por una licencia libre, fuerte, con copyleft, es más complejo para combinar, es cierto, para los desarrolladores y desarrolladoras, pero bueno, ahí que metan cráneo, que vuelvan a codificar, que vean cómo hacer y qué le va a dar eso, un producto final, un algo, está la comunidad que va a ser libre. Sí, esto es así, esto es así, hoy no sé con quién hablamos al principio, es cuestión de tener curiosidad y hacerlo, este, esto es así, entonces, lo que pasa es también la cuestión de qué sería lo justo, es muy complejo, es muy complejo, la verdad, yo no, no, no me siento en el truco como sí, decir, esto es lo justo, porque obviamente um, habría que analizar cada escenario para saber qué sería lo más adecuado, lo más justo para ese proyecto en particular, me parece a mí. Gracias, Javier. No, por favor. Vladimir, de Boca de Polen. Qué grande, Vladimir, hace mucho. ¿Cómo estás, Vlad? Ay. Hola, hola, hola a todos. ¿Qué hace? Qué gusto, Vlad, tanto tiempo. Aquí andamos, aquí andamos. Muy interesante la plática. Llegamos un poquito tarde a, a la plática, pero pues ahí estamos. Nunca es tarde si la dicha buena es el refrán. Sí, como va, <risa> ya estamos migrando nuestras cabezas para migrar al software libre. De, de eso se trata, con Vlad nos conocimos hace, ¿cuánto? ¿Tres años por ahí? ¿Dos años? ¿Dos mil... este que comunitario. Este, A ver, esta presentación se trata justamente de lo que dice Vlad. Lo que trato de hacer en el buen sentido y con todo respeto al mundo es migrar, hackear las cabezas no las computadoras porque para entender el software libre hay que entenderlo primero en las cabezas por eso en la comunidad libera tu radio siempre ese fue nuestro slogan tenemos que cambiar la cabeza entender de qué estamos hablando cuando hablamos de software libre no mezclar todas las cosas porque si mezclamos lo único que hacemos empezamos a gritar y no nos entendemos eh, y una vez que entendemos qué es el software libre y cómo nos puede aportar o no a nuestras comunidades ahí lo vamos eligiendo esto no significa que sea más fácil, no es más difícil per se, eh, es cuestión de ponerle, eh, ponerle tiempo, ganas y tener un objetivo claro, nada más que eso, sí pero la idea esta es empezar a mirar las cabezas, y después, con el tiempo, este, nos encontraremos en una sala de Jitsi, insisto con esto, en una sala de Jitsi, nos cruzaremos en alguna, eh, en alguna charla por, por Yami, este, que es un, una mensajería abierta, los, los videos, como les decía hoy al principio a Daniela y a, y a Carlos, además de subirlos a, a YouTube, con el muy buen gesto de, lo, de los compañeros de Carlos y de Daniela, de preguntarme si podían subir el video, porque también estamos acostumbrados a que el video se hace y se sube. Y ojo con eso, estamos trabajando con la imagen y con el pensamiento de todos nosotros, y no es subirlo porque sí, hay que pedir, y eso está buenísimo, y yo les agradezco. Este, les dije que sí, que lo, lo pueden subir, pero también estaría bueno que así como se sube a un, a un canal de YouTube, se pueda subir a una instancia de Pirtubí, ¿sí? Que sería como un YouTube, pero como de, como comunitario, por así decirlo, ¿está? Les voy a dejar un enlace más como para que tengan información sobre qué, sobre qué es lo que les estoy hablando. Este, y bueno, hay, hay muchos servidores, ¿sí? Eh, donde se pueden crear una cuenta, subirlo y lo mismo que hacemos con YouTube, pasamos el enlace y lo vemos, este, lo mismo se puede hacer. ¿está? Eh, y la ventaja, como todo software libre, es que las comunidades eventualmente podrían en la intranet, estuve mirando los videos anteriores entre ayer y hoy, eh, después del trabajo me ponía a mirar, eh, vi como dos veces el de, el de Jaime, el del maestro Jaime Luna, al cual le mando un abrazo nuevamente, este, y los anteriores. Eh, y se hablaba mucho esta cuestión de la intranet, estuve escuchando cómo, cómo está avanzando ese proyecto eh, entonces se puede poner por ejemplo, una o dos instancias de peer to peer dentro de la intranet y la ventaja, si se quiere de la tecnología, es que al ser P2P eh, a diferencia de un servidor centralizado donde se conectan muchas personas y el rendimiento del servidor baja al compartir por P2P cuanto más conexiones hay, tipo las redes Mesh, digamos, cuanto más conexiones hay mejor iría esa tecnología. Eh, entonces, ahí les tiro como para que si hay alguien que se dedica a tecnología y le quiera meter mano, que, lo, que le meta. Y que haga manuales en español también, por favor. No sé, cómo si hay algo, alguien más, alguna... Pregunta más. Vamos. Y sí, no sé si quieran también preguntar cosas, además de esto, como también como recomendaciones de este tipo de plataformas o de programas, ¿no? Que a veces Javier sabe, ¿no? Para editar imágenes, para editar video, cosas como más prácticas también podemos decir eh, ahí, eh, honestamente, eh, como digo siempre, no, no, no, no les quiero mentir ni, ni vender gato por liebre, estoy copiando acá. Eh, les pongo en el chat, ese es el enlace del de el grupo de la comunidad en, en Telegram. Telegram es la zona gris porque siempre, vieron, siempre andamos en las zonas así, ¿no? No todo es una cuestión. Telegram no es la panacea tampoco, ¿sí? Como herramienta de comunicación, digamos. Para mí, y me hago cargo de lo que yo digo, Javier Obregón, es el mal menor adelante usar este, WhatsApp. Pero este, no, no es la panacea tampoco. Hay que tener su... Todo tiene sus pros y sus contras. Eh, libera tu radio. En, cuando iniciamos la cuestión, íbamos en una lista de correo y con los años decidimos armar el grupo K. Teníamos el grupo K y un puente en la red Matrix, que es otra red eh, federada, es otra red muy interesante, que la están redescubriendo ahora. Sí, que está muy buena, y se puede hacer puentes con distintas otras redes, por ejemplo con Telegram. Entonces uno tiene una cuenta en Matrix y escribe al grupo y aparece en Telegram, o va de un lado para el otro. Entonces, eh, yo los invito a que si tienen alguna duda sobre programas puntuales de, de, para el trabajo en radio, sobre todo, ese es el lugar indicado donde hay gente que realmente sabe yo aporto lo mío desde sí, el software libre y desde la parte informática, pero los que saben y están todo el día en radios trabajando, están ahí y seguramente le van a poder guiar mucho mejor que yo. Ahí veo que se conectaron algunos, así que bienvenido. Hola, yo quiero hacer una pregunta. Sí. O bueno, algunos comentarios. Por alguna razón mi computadora empezó a, a pasarle algo cuando estaban hablando del software libre. Entonces ya la tengo que apagar creo. Pero eh, básicamente mi pregunta va en relación a lo que decías de las... Eh, Aplicaciones para este, lenguas indígenas, por ejemplo, que escuché que algo decía de zapoteco. Sí. Eh, hay una discusión y, y básicamente pues, lo que quisiera es preguntarte como tu opinión, ¿no? o, o desde el aspecto ético que mencionabas del, del software libre. Hay una situación de debate público en la actualidad con relación al uso del... Eh, bueno, en mi caso, este, en mi pueblo es el, el, la lengua náhuatl. Y hay todo un debate con relación a que si se debe de utilizar, si, si ya, este, y que en realidad ya está pasando, yo he escrito palabras en nahuatl en, en Word y, y ya la computadora me dice que la escribí mal, ¿no? Entonces cuando eso me sucedió la verdad sí dije, ¿qué? O sea, ¿cómo la computadora ya sabe qué es lo que quiere escribir en nahuatl, no Nunca me había pasado y la verdad sí me sorprendió, este, pero bueno, es esta cuestión ética que, que algunos sí estamos como tratando de mencionar, ¿no? ¿Qué, qué tanto de beneficio eh, para los nahuablantes o sea, el contraste, no? O sea, sí, pero antes era como, bueno, así lo veíamos como un código, ¿no? Que, que WhatsApp tú podías este, mandar mensajes en tu lengua y nadie, nadie sabía más que los que hablaban lo que estábamos diciendo, ¿no? Y ahora pues ya cualquiera puede, tiene un código para descifrar lo que se está diciendo. Eso por un lado... Y lo otro es que, ah, me pasó que este, tuve que cambiar de celular y la verdad adquirir un nuevo equipo para mí fue un martirio. O sea, existen equipos increíbles con unas características que, ah, yo decía, no puede existir solo un teléfono celular para ir y comprarlo. El asunto es que eh, yo quería un Huawei porque ese era el celular que tenía anteriormente, pero cuando llegué a la tienda, pues el chico me explicó que Huawei en la actualidad ya no tiene pues todo este asunto con Google, ¿no? Entonces, ya no iba yo de poder tener, abrir mi correo, cosas como esas. Entonces, eso me generó como una expectativa y dije, oh, creo que tendré que bajar un software libre en mi celular si es que con, si me compro un, un Huawei, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, me, me, me generó una emoción, bueno, intriga, quería yo saber si lo iba yo a lograr, pero... La verdad sí hubo mucha presión este, laboral, ¿no? Porque decía, mm, necesito estar conectada mis correos, mis cuentas, el Zoom, el, el Meet, etc. Entonces ya no compré ese teléfono, pero entonces empecé a darme cuenta de toda esta cuestión de la 5G, ¿no? Y que, y, que, y que incluso el chico me explicaba, es que este ya te va a servir para la 5G, ¿no? Y yo me quedé, pero quién rayos nos ha dicho que es la 5G, no? O, o no sé. Entonces, creo que sí hay como mucha presión social también, como muchos, este cuestiones, este, pues justo éticos, o sí, cuestionamientos de, de ética, o, o qué pasa ahí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos abordarlo nosotros desde nuestras comunidades? O, o tú, ¿qué nos aconsejarías? O tú, ¿cómo ves ese panorama, por ejemplo? ¿no? Lo que a mí me, me gustaría saber. Uf, eso de, eso de consejo, tomémosle así con comillas bien grandes, sí, con pinzas bien grandes. No les puedo dar mi humilde opinión más, pero no es más que eso. Con respecto a lo primero que planteaba, el tema de la, de la, lengua, de, de la lengua, de tu territorio, por ejemplo, este, sé que en el libreoffice hay una versión oficial digamos, en guaraní. ¿sí? Yo en Misiones, en mi provincia, donde yo estoy hablando ahora, está en el noreste de Argentina, entre Paraguay y Brasil. Viene en el medio. ¿sí? Entonces, el idioma guaraní, no lo hablo lamentablemente, este, pero digamos, es un idioma de la zona, y el, el guaraní, como lengua de pueblo originario también, está dentro del diccionario de LibreOffice y todo eso. Ahora, eh, trabajando con herramientas libres, como hablábamos al principio, es más fácil, si eventualmente vos no tenés conocimientos de programación, pero esa, esa, esa motivación que tenés, che, es decir, a ver, ¿quién... quién ¿Puede mover esta cuestión? ¿Cómo podemos hacer un diccionario en la lengua? Eh, perdón, ¿cómo era la lengua que me dijiste? No quiero pronunciarla mal. Nahuatl. Nahuatl. nahuatl. En, en, en lengua nahuatl, sí. Es mucho más, más fácil que eventualmente te den alguna solución en una comunidad de software libre que en una... Yo soy honesto, que en, que en el Word, ¿sí? en el Word hay algunas lenguas originarias, pero fue una cuestión de que hicieron mucha presión y mucho peso. Acá es una cuestión, si se pueden armar, este, se hace, ¿sí? Se hace, así como pasó con él. Tampoco es que sea simple, porque tampoco lo quiero poner como que es algo a que se hace así tan fácil, pero digamos, las comunidades están... Acá les paso la comunidad de LibreOffice en español. Este, uno de los máximos, uno de los referentes, yo hoy no estoy también, pero no participo muy activamente, pero sí tengo un, un buen amigo, Daniel Rodríguez, este... Eh, que una de las personas que lo referencian mucho es un mexicano, este, así que quizás puedan este, empatizar, comentarle, comentarle la, la realidad, ¿sí? ahora después busco el nombre, ahora no lo tengo, Mauricio, Mauricio, no quiero decirlo mal, creo que es Mauricio Macena, eh, pero si no, ahí en la comunidad de LibreOffice está, eh, como para comentarle. Eso en cuanto a la, al manejo de programas o de diccionarios, ¿sí? Después dijiste al pasar que eh, te fuiste a comprar el celular y que estaría bueno que haya uno solo. Una de las cosas que se dice mucho en el mundo del, del software libre es por qué hay tantas, en el mundo software libre técnico, eh, por qué hay tantas distribuciones GNU Linux dando vueltas. No sería más fácil que haya una sola y que todos podamos usar eso. Lo que pasa es que si hay una sola, imagínate vos el terrible monopolio que eso generaría. ¿Entendés? Si, si vos tenés una sola cosa, ¿qué estás eligiendo? Eh, esa es la cuestión. ¿sí? Sería mucho poder. Sería muchísimo poder. Eh, una cosita más, un paréntesis. Vos me decías que antes se hablaban, o eh, en WhatsApp, hablaban en su, en su lengua, entonces ya iba como codificado, y yo que no hablo, miraba y no entendía. Pero, ojo con esa cuestión, que las máquinas tampoco entienden necesariamente, porque está cifrado, ¿sí? WhatsApp tiene mejor cifrado que Telegram, si se quiere no mejor cifrado, lo tienes cifrado desde el vamos. Pero a WhatsApp o a quien sea, y no quiero adentrarme tanto en las cuestiones, pero les comento en líneas generales, no están leyendo, no necesitan leer lo que vos, si yo hablara tu idioma, eh, la, tu, tu lengua, no necesitan saber qué, vos, qué estamos diciendo vos y yo. Lo que ellos ven es la metadata, es decir, que vos te conectaste a tal hora, yo me conecté a tal hora, y que intercambiamos conexión y que eventualmente volvimos a hablar a otra hora, y que después Carlos se unió a esa misma hora, entonces, a ver, ellos estarán hablando, y ya empiezan a hacer hipótesis, porque Carlos tra eh, trabaja en redes, o en esto o lo otro, están organizando tal cosa. ¿Sí? Es muy sucinto, muy resumido lo que estoy diciendo, pero tengamos en cuenta que no le interesa saber lo que hay adentro del mensaje. Lo que están viendo es la metadata, que hay mucha información ahí. ¿Está? Eh, y lo otro que habías dicho, el tema de celulares con software libre, eh, hay algunas cuestiones dando vuelta por ahí. Yo utilicé muchos años eh, eh, Linux OS, es un, es un Android modificado. No es el único, es el que yo utilicé. Eh, yo tenía, inclusive cuando, cuando hice los viajes para allá, todavía se reían y, y compartíamos que les comentaba. Yo tenía un viejo Samsung S3, eh, que me dejó el celular a mí Porque si fuera por mí no lo hubiese cambiado nunca Tenía lo que necesitaba hacer eh, Tenía lo que necesitaba hacer Ahora, yo no soy de tener correo Una cuestión de por ahí de, de trabajar en estas cuestiones Mi correo yo lo tengo en mi computadora En una forma segura O sea, no voy a andar con el correo en el celular Ni de casualidad, no tendría home banking en el celular Ni, ni nada de esas cuestiones Que yo entiendo que se pueden Que, que se usa y todo eso mi señora se ríe de mí por esas cuestiones, pero bueno. Eh, el uso que cada uno le hace informática es importante. Entonces te decía, un, un ejemplo de un sistema operativo, que no es el único, pero un ejemplo que yo lo probé, lo usé mucho tiempo, eh, es ese que, que les puse ahí, el Linux OS. Este, es muy interesante, y así como ese, hay muchos otros. Eh, y hay otros teléfonos directamente que ya vienen con todo el hardware digamos también modificado libre y todas estas cuestiones pero todavía ahora no me acuerdo el nombre pero para buscarlo pero todavía están tan caro o bueno, por lo menos acá todo es caro pero todavía están inaccesible digamos no pero hay van a, van a viendo, van apareciendo soluciones sí Arturo este, voy bueno, a de quitar la manita. Eh, hablando, re, digo, recordando ahorita a Abigail, bueno, ya no, no alcancé a ver el nombre de la compañera, pero este, Hichem, ah, ok, Hichem. Mira, este, ahorita que hablabas del Nahuatl, ahorita me acordé que en la Escuela Nacional de Antropología e Historia... Eh, ya tendrá como unos cinco años o un poco más, había un proyecto que eh, era hacer una distribución, no me acuerdo si sobre, basado en, en Ubuntu o en alguna, o en Debian, creo que en Debian en realidad era, hacer una distribución en agua, sería cuestión de buscarla. Yo me acuerdo que eso fue un boom en la Escuela Nacional de Antropología y Historia porque muchos decían, bueno, es que queremos... Eh, poderles eh, enseñar ¿no? a las comunidades eh, indígenas eh, nahuas. Bueno, y, y, y que se empoderaran en las tecnologías. ¿no? Entonces, al, eh, hasta donde yo sé, sí se llevó a cabo eh, un lingüista eh, que estaba a cargo de ese proyecto. Igual, y a lo mejor esto te pudiera interesar, es un, una distribución ya lista para... Y lista en agua. Sería cuestión de que igual preguntar o la buscar. Ahí, Guillén, el compañero dio un... Ahí estamos dando un paso mucho más allá, ya no sería solamente una aplicación de ofimática, sino que damos un paso más allá y tendrían una distribución, es decir, un sistema operativo, no es lo mismo, pero vamos a decirle que es lo mismo eh, ya en la, en la lengua. Esas son las posibilidades que tiene el software libre. Se puede hacer. Este, ¿Es mucho trabajo? Sí, es mucho trabajo. No, no voy a decir que se sopla y se hace botella. Como si fuera fácil también. Pero, eh, pero es un trabajo que se puede hacer. Es cuestión de armar comunidad. Eh, el tema de, por ejemplo, Ethertix, que es una distribución. Es un Debian modificado en su momento. Hoy por hoy está basado en Dewan. Es un Dewan al cual, coloquialmente, digamos se desarma, se le saca todos los programas que, nos, que, que vienen de más por ahí, se le ponen los programas que se pueden utilizar en radio, y se le vuelve a armar. ¿sí? Entonces, por eso decimos que hacemos una integración. Esto sería lo mismo, pero con, un, con, con una lengua, digamos. Entonces podrían tener los procesadores de texto, eh, pues la interfaz, podrían tener los mensajeros, todo en, el, en, el, en la lengua de cada, de cada pueblo. Insisto, se dice fácil, es un trabajo. Pero está, les digo, está copado, está hermoso, yo aprendí muchísimo eh, tratando eh, de, de hacer el, el estaticleo, mucho. Muchas gracias, sí creo que igual el tema es este de, de identificar como, como el término ético, ¿no? O sea, también creo que es necesario ese código de ética porque pues, haces uso de, del idioma y hacer uso del idioma pues, es hacer uso de elementos este, figurativos, metafóricos, este, filosóficos de, de, del idioma, de la lengua, de la cultura, entonces este, sí creo que también, pues eso a veces no se toma en cuenta, ¿no? entonces, uh -huh. también creo que por eso es, a veces es, es difícil de, me, me contaban en el LibreOff con el tema de guaraní, hay palabras que no, no existen, entonces hay que buscar alguna forma de, de identificarlas, archivo, por ejemplo, el típico menú archivo, en sí, cómo, cómo lo identifican. Entonces, todas esas cuestiones de, de problema, problemática de lingüística está bueno, porque de vuelta hay que poner sobre la mesa, debatirlo, discutirlo, y sobre todo que las comunidades, y lo que digo siempre, la, la, las personas mayores de las comunidades, yo veo el respeto, es una cosa que, que me traje de los viajes en México, de cuando, cuando se hablaban de, lo, de los trabajos en comunidad, algo que, los que por ahí vivimos en, en, en ciudades con otra perspectiva, otra forma, no digo que sea mejor ni peor, otra forma de ver las cosas no tenemos idea de lo que es ir a, a una asamblea y, y de tomar decisión comunitaria este, yo desde el software libre más o menos más o menos lo entiendo, pero desde el día a día, alguien que vive, no sé, en Ciudad de México, que es un monstruo, imagínense lo que sería, en toda una asamblea, lo que sea, por una ciudad chiquita como Posada, por más que sea chica en mi ciudad, es difícil de llevar a cabo eso, pero se debería pero se debería este, entonces todas esas cosas son las que habría que llevar también a la, a la cuestión esta de, de apropiación, ¿no? de, de, de meter la cuestión del idioma con una distro o con una aplicación dogmática o lo que sea. Yo ya voy por el segundo termo de mate. Sí, de hecho, este, aquí eh, hay un término que se llama nepowalsinzi, que está relacionado con la cuenta del tiempo, con, con el hecho de hacer este, matemati, las matemáticas nahuas, ¿no? o las matemáticas mayas, por ejemplo, la cuenta celeste, ¿no? todo lo que está relacionado con el cosmos, con el universo, con las estrellas, con, no sé, con el sol, y etcétera, con los astros. Y justamente este, el... Está pasando el helicóptero. El, este, el, el asunto, ajá, un maestro que nos explicaba acerca de, de, del Nepo Walsinsi, nos hacía ver que algunos le llaman abaco, porque justo es una cuenta, ¿no? Este, tiene este, como fichitas para contar. Bueno, en la actualidad, el moderno, porque el antiguo era, se traía en la muñeca y era con semillas. Y, este, y explicaba que que él le dice matriz de cálculo, o sea, hay, hay quienes le dicen este abaco, pero él le llama matriz de cálculo, entonces ese, ese concepto para él es más ético, o sea, para él está más relacionado a todo este asunto del cosmos, no a toda esta matriz, este, o jícara que se le conoce en los pueblos originarios, que es el universo, al asunto abaco, que es más occidental, no él explica este asunto de que esto es de otra perspectiva, entonces siento que eso también a veces pasa en, en, en las aplicaciones o en el software este, pues no sé contemporáneo, moderno ¿no? y luego pienso en las actualizaciones ¿no? como dices, las nuevas palabras ¿no? por ejemplo helicóptero, avión pues son palabras nuevas que no existen en los idiomas originarios y se van adaptando y se van y lo último que quería yo comentarte era o preguntarte y que te preguntaba acerca de la 5G ¿tú, tú, ¿tú nos podrías decir algo acerca de eso? ¿O cómo? No, no sé, sí. eh Ahí sí que toco bien de oído, este, escucho y aprendo mucho cuando veo los videos de, de Peter o hablo con Javi del tema que están más metidos en, en la cuestión, pero no, la verdad que no, no, no sé ni para ni para empezar a hablarles. Acá, eh, mientras, si alguien más tiene una pregunta, acá mientras miro al costado, en el otro monitor estoy buscando, eh, mientras eh, contaba Gisem, me acuerdo que hace un, unos años eh, en un frisol que es el Festival Internacional de Inspiración de Software Libre, eh, se, si, se hizo una versión online con la comunidad, eh, y no quiero, no quiero mentir, no me acuerdo si era de México o, o de Ecuador, un compañero eh, es astrónomo o o algo por el estilo, y, y trabaja con un software que se llama, creo que es el Celeste, estoy buscando la información, es software libre, se pueden instalar en sus computadoras, y él le daba esa visión de, este, estaba muy bueno porque, estaba, porque juntaba la, la cosmovisión, digamos, del pueblo originario de, de, de donde él venía, este, con la astronomía si se quiere moderna y, y mostraba eso en cómo eran los cielos este, las hay se dicen ahora las, las constelaciones desde la cosmovisión de, de su pueblo con software libre eso la verdad que eso hace un par de añitos estoy buscando a ver si si les encuentro después se lo paso a, a Carlos como para que para que vean también no Sí, es, ese es buenísimo. Creo que yo igual lo vi y, y te explicaban, ¿no? Que, que en, esa, en esa constelación son dos flechas, ¿no? Que, que en realidad no, bueno, la Cosmovisión no es como la OSA mayor, ¿no? Sino ellos tienen como otro concepto lo que están viendo ahí, que está relacionado con la cultura este, mesoamericana, ¿no? En, en este caso. Este, entonces, fíjate, no no había puesto atención que era con un software libre. Sí, lo he visto. Sí, sí. ahí César eh, está con la mano levantada Sí, sí, también este, nosotros eh, teníamos pensado eh, hay un eh, compañero que nosotros eh, tenemos eh, que iguales tenían el proyecto como que de hacer para la cuestión de pueblos indígenas y originarios y tanto de la mesa del territorio, como hacer de estas este, wikis colaborativas. ¿sí? O sea, de, hacer, de empezar a llenar así con datos, o sea, de, del territorio, nada más que ya no, ya no se pudo avanzar ese proyecto porque, bueno, el día se marchó a otra, otra parte. Eh, nada más que nos dejam, dejamos así como que en, en esa tarea de hacer esas eh, cuestiones colaborativas, de hacer de igual manejar manejarlo con, con, con hasta la información de, de todos los pueblos. Y porque sí es muy importante esta situación, porque a veces luego la, la situación de, de crear una interfaz que sea colaborativa para tener también esa presencia en la cuestión digital, porque sí mucho se queda tanto en la tradición oral, tanto en la cuestión no hay como una real documentación es lo que estábamos ahí eh, viendo, y, y que sí, o sea que eso es, pues sí generaría en estos espacios de, como de, de traducción y de interpretación de muchos este, eh, pues componentes, este tanto tecnológicos y tanto técnicos, jurídicos, que es lo que gustaban ahí la, las comunidades que nos dijeron. Principalmente, y si es esta, es que si es esta brecha que se forma entre el mundo, pues lo digital y el mundo, pues ya lo, el mundo tangible, y en el cual, pues sí, están también, o sea, mucho se piensa en, pues en, obviamente en, en español, ¿no? O en esta situación, pero igual, pues las cuestiones del náhuatl, de del Otomí o del agua que era. Eh, los pueblos que se tenían eh, principalmente eh, contemplados en hacer esta wiki colaborativa para ir eh, colgando estas situaciones ahí el, el centro de medios libres antes tenía una wiki colaborativa eh, sobre cuestiones de, de la defensa que eso es lo que más o menos como que ahí nos basamos pero a ver si ya después con a, a raíz de todo esto pues empezamos como se tiene pensado también en hacer en otra comunidad una, una intranet, poder hacer así esas, esa wiki colaborativa con, con la misma población, que vayan ahí teniendo su, su pensamiento de, tanto de la cuestión social, cultural y, y política. Sí, este, tratando de aportar un poco al comentario de César, me viene a, a la mente que muchas veces nuestra, y, y nos pasa a todos, me incluyo obviamente, nuestra visión cuando nos acercamos a ayudar a comunidades de pueblo originario es desde nuestra visión. Eso, eh, hace un par de años, en 2017, si mal no recuerdo, tuve la, la posibilidad de viajar a Tarapoto, en Perú. Se hacía un encuentro este, panamazónico. Y Tarapoto es triple frontera. Eh, Perú, Brasil... Y Ecuador, si mal no recuerdo, no quiero mentir, perdón si me, me equivoco. Este, la cuestión es que estaban ahí y nosotros humildemente íbamos a aportar de vuelta esta cuestión de nuestra visión del software libre desde la filosofía, por decirlo así, y después discutíamos las cuestiones técnicas. Pero, ¿qué estábamos llevando si ellos no, no, la necesidad que tenían lo, lo, los hermanos de esos pueblos no era la cuestión de la que nosotros llevábamos? Ellos tenían otra problemática. Entonces, ahí es donde tenemos que ser respetuosos desde nuestra, no sé cómo sería la palabra adecuada, eh, desde nuestra visión, eh, de no ser, no ser invasivos, sino de, de, bueno, si nosotros tenemos algo para aportarlo, lo hacemos, pero no es que nosotros vamos a llevar una solución, porque sí. Entonces cuando se cruzan, este, lastimosamente, acá en Argentina nunca lo pude, nunca lo pude hacer, pero este, no, en, en otros países sí tuvimos la, la experiencia esta de poder hablar con pueblos originarios este, y aprender de, de, de, de, su, de su visión, de su problemática y tratar de, de entre todos, buscar una, una solución. Eh, hay, que, hay que tener mucho cuidado cuando se mezclan la, las cuestiones. Ayer, lo, ayer y antes, ayer lo escuchaba y lo, como les comentaba hoy, lo vi y lo reví al video de, de Jaime, Estuve eh, realmente el honor de, de, de cruzarme con Jaime allá en, en Puebla, donde estuvimos ahí con, con Vlad, este, con, con Carlos también en su momento, y, y creo que él, él dio la charla antes que yo, después de la mía, y realmente eh, cuando le escuchaba hablar de la comunalidad, eh, dije, wow cuántas similitudes en toda la cuestión de comunalidad con la parte no técnica, obviamente, sino filosófica y de lucha del movimiento original del software libre. ¿Sí? ¿Cuántas cuestiones hay ahí que se podrían... Este, no sé si mezclar sea la palabra, pero que, que podríamos aprender unos de otros. Incluso, les le soy honesto, eh, no me animé, pero una de las cosas que quería poner hoy como uno de los temas puntuales dentro de la charla era la cuestión de cómo, cómo lo ven ustedes a la posibilidad de unir el software, la comunalidad del software libre, ese iba a ser el título. Pero honestamente, solamente vi, me bajé los, los libros de, de, de Jaime, no los pude leer en estos días, porque estaba con otras cosas, pero los tengo, y, y vi, vi los videos, entonces no me atreví a, a hablar sobre el tema. Pero me parece que ustedes que están más metidos en la cuestión, que lo tienen a Jaime más cerca, sería interesante de, de poder ver cómo... Eh, lo escuchaba y él decía cómo ellos desde aquella lucha primogénia por los bosques, terminaron ganando una maestría en la universidad, por todo lo que fueron pasando. ¿sí? Y cómo me gustó lo que decía Eric, cómo ellos, eh, ellos fueron parte de la academia, pero sin ser captados del todo por, por la academia, o sea, manteniendo su idiosincrasia. Que eso es lo que muchas veces cuesta, porque el software libre puntualmente, ¿por qué cuesta entrar en la academia? Porque el software libre se aprende afuera. Eh, el software, o, o quizás la técnica, la programación, bla, bla, bla, bla. Hoy sí se da, pero no, es, no fue siempre así. Yo no soy tan viejo, más o menos, tengo 44, pero cuando yo estaba eh, cursando la materia en la universidad, que no terminé, pero cuando cursaba, no podíamos. El software libre estaba en pañales, digamos, y pensar simplemente en las cuestiones del software libre era te vas a morir de hambre. Entonces... Eh, esa, esa visión, digamos, de la comunalidad como lucha, como, como cuestión, como plantar una bandera y decir, miren, esto, no sé si es el mejor camino, pero es un camino a seguir, tiene mucha similitud, me parece a mí, con la cuestión del software libre visto de esta forma. Insisto, no de la cuestión técnica, sino de la cuestión ética, social, eh, me parece que sería interesante también analizarlo desde ese lado, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, este, bueno, no se comenten los demás, ¿verdad? Y, y los compañeros de redes, pero a mí me, me hace mucho ruido el hecho de que ahora, eh, por ejemplo, en México, el gobierno federal quiera incluir los procesos comunitarios en sus políticas, ¿no? En sus políticas de gobierno, en sus políticas, este, la famosa cultura comunitaria en la actualidad, los procesos, este, en los que ahora pareciera que incluyen, ¿no? a los a los, a los invisibilizados. Sin embargo, este, ¿qué, desde qué profundidad o desde qué este, mirada lo están haciendo, ¿no? este, desde qué interés también. Entonces, eh, yo creo que hay, hay, hay mucho, yo por ejemplo ahora que veo todo este, eh, eh, con el curso, todas estas miradas del sur, ¿no? Toda esta este, filosofía este, de los pueblos originarios, ¿no? A mí me impresiona el pueblo Misak, por ejemplo, ¿no? Este, entonces sí, sí, sí me parece que, que hay una correlación muy grande, pero también es como muy válido, ¿no? Este, preguntarnos o preguntarles, bueno, ¿y, ¿y qué quieren de este proceso? Porque siempre los pueblos originarios, o al menos mi experiencia, las comunidades siempre te van a abrir la puerta, ¿no? Y, y, y, y te van a poner a prueba y de repente van a, de, van a determinar si te echan o te matan o, o te aceptan, ¿no? Pero es un riesgo, pero también ellos están arriesgando mucho, entonces... A mí me parece que este tema muy muy estético, este sí se debe de, de analizar, pero al mismo tiempo es, es muy transversal, ¿no? Entonces, este, pero sí, sí insisto, ¿no? Desde, desde dónde, desde, desde qué mirada, este y desde qué interés eh, es el hecho de que este podamos hacer como comunalidad con otras, con otras instancias, ¿no? O con otros o por otros medios, por ejemplo. Sí, sí, hoy, hoy le compartí a un amigo, un querido amigo, Julio Moyano, acá un comunicador, él sigue trabajando en FM Libertador, le compartí el video de Jaime, eh, y con, con Julio, en Red Consur, teníamos, se nos fue, hace un par de años, este, también un luchador de, de los pueblos originarios acá de, de la zona, José Flores, José Bautista Alcuntu Flores, eh, donde con José aprendimos mucho de la de los pocos que conocemos, de la cosmovisión, digamos, del pueblo originario, este, aprendimos con José, y yo lo escucho a Jaime, y, y es como volver a hablar con, con José, entonces hoy le compartí a, a Julito, y le pasé un par de los libros, este, así que sigue desparramándose eso que, que, que estaba charlando, desde allá, desde México, hasta, hasta acá, al sur, sur nuestro, a ver si después, eh, vamos a ver qué que llega, no lo importante es que, que se desparrame, que, se, que esté, que se escuche. Si hay ruidos de fondo, les pido disculpas, mi, mi, saben lo que es estar al trabajar en la casa, este, no bueno, en el trabajo, pero ahora estamos en la casa, mi bebé de tres años anda dando vueltas por ahí, así que si hay algún gritito, es por eso. Sí, no sé si haya más, más preguntas o comentarios. Eh, al final, tenemos también el contacto ahí de Javier, sus correos, para poderle hacer preguntas después. Y sé por experiencia que sí contesta. <risa> Cuando, sus correos. Este, pero si no entiendo que ya ha sido una jornada larga hoy también, en la mañana estuvimos con radio. Y ahorita en la tarde, con software libre y mañana tenemos el fin de radio. Que de hecho vamos a ver cosas de EtherTix. Ahí Boca y ponen, les va a estar compartiendo cosas de estos. ¿Qué? ¿No puedo estar? Y... ¿Lo puedo estar? Sí, puedes estar, estar? ¿Sí? creo que sí, te voy a mandar el link. Prometo, no. ¿Lo habrá, si lo estarlo. mandamos Vladio, no. Ahí está Vladio, ya se fue. Entonces, te, tengo, andar, te, lo, te lo mandaré. Dale. Este, entonces, pues muchas gracias, Javier. Yo sé que ya es tarde también por allá. Eh, y pues ojalá que cuando logremos hacer este encuentro presencial también nos puedas acompañar y conocernos ya en persona Sería un y gustazo. tomarnos esos mates en vivo. <risa> bueno, sí. nada, le, le, le, una vez más te agradezco, este, Carlos, por, por acordarte, acordarte de mí en la, la invitación para, para estar acá, compartir una vez más. Y ahí están, como dice Carlos, mis contactos Por ahí tardo un poco en responder Pero, pero respondo Si no, por ahí en el Telegram estoy un poco más activo En el grupo Y nada, les mando de corazón Un, un fuerte abrazo desde acá Desde este rinconcito de, de Argentina, desde el sur Y para lo que pueda dar una mano solo, solo me chiflan Como digo, estoy ahí a un clic Gracias Nos vemos gente, abrazo gracias, gracias muchas gracias, gracias te do, muchas gracias, nos vemos, gracias